2. Salir de modo de recuperación en un clic. Mantén presionado botón encendido. Entrar modo de recuperación en un clic. Abre Raybot, haz clic en entrar en modo recuperación. Salir de modo de recuperación en un clic. Abre Raybot, haz clic en salir de modo recuperación. Si no puede salir de modo de recuperación, aquí es la forma para solucionar iPhone se queda en modo de recuperación sin perder datos. Abre RayBot, empezar y selecciona Recuperación estándar. El proceso dura 10 minutos.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 Y activa iPhone según tus preferencias. Aquí son todos los métodos. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.